2021 comenzó de una manera inesperadamente difícil para Mercedes. A pesar de la victoria en el ranking en Bahrein, el equipo enfrentó problemas para desarrollar a un indócil W12. Luego de casi abandonar la lucha por el título, la escudería renació bajo el comando de Lewis Hamilton y fue capaz de obligar a su rival Red Bull, al menos por el momento. Errores, trompos y una enorme dificultad para mantener el auto en pista levantaron algunas cejas durante la pretemporada de Mercedes en Bahrein. Ante los cambios en arreglamento reglamento, que incluían una interesante reducción de la carga aerodinámica la escudería multicampeona adoptó un concepto más extremo para su W12 la parte trasera del modelo se volvió demasiado arisca incluso para los estándares de Lewis Hamilton y obligó a un replanteamiento del diseño que culminó con una fuerte actualización llegando a la víspera de sus vacaciones durante esta primera parte de la temporada más que nunca el equipo alemán necesitó el ingenio de sus siete veces campeón para terminar la frente a lo largo de las primeras 11 carreras, desapareció esa lógica dominante de los años anteriores. La realidad es que, en muchos momentos, la escudería de Toto Wolf se encontró acorralada e incluso perdida y necesitó volver a la fábrica. En la vereda de enfrente, Red Bull acertó con su RB16B, una versión mejorada del auto 2020, y eso asustó a Mercedes. Y desde muy pronto, quedó claro que la carrera por el título se limitaría a Hamilton y a Max Verstappen. Tanto es así, que las cuatro primeras carreras del año dejaron la impresión de que los austríacos podrían haber ganado todas de no ser por errores de estrategia o excesos del también rápido Verstappen Experimentado Hamilton aprovechó cada vacilación En el mismo Bahrein ejecutó una trampa en la problemática curva 4 En Imola no ganó pero contó con la suerte para alcanzar el segundo lugar del podio tras un insólito error En Portugal y España fue decisivo el ritmo de la táctica de carrera. A partir de ahí, Mercedes estancó de forma extraña. Entre Mónaco y las dos carreras de Austria, algo sucedió en los barajes alemanes. En las calles del Principado, el largo coche de Mercedes tuvo problemas. Valtteri Bottas, hasta entonces de y errático, se encontraba mejor que Hamilton, pero acabó siendo víctima de un pit stop que duró casi dos días, después de que una tuerca se atascara y solo se soltara, cuando el coche volvió a la sede en Inglaterra el británico por su parte se encontró fuera de combate en medio del pelotón terminó la carrera con un séptimo puesto mientras su rival holandés celebraba la victoria su primera desde el GP de Mila-Romagna después la F1 se fue a Azerbaiyán Hamilton pudo incluso cambiar la puesta a punto del W12 para sacar un mejor provecho de la kilométrica recta principal aún así no fue rival para Red Bull pero el destino jugó con ambos aspirantes al título. Tras liderar durante una buena cantidad de vueltas, un pinchazo le arruinó la carrera a Verstappen. El infortunio del rival apareció como una oportunidad para Lewis, pero un botón equivocado en la relargada le arrebató la oportunidad. Ganó Sergio Pérez y el drama de Mercedes continuó. Luego, las esperanzas de volver a una mejor forma se pusieron en el GP de Francia. La idea era volver a tener la actuación del GP de España dada la similitud de condiciones entre las dos pistas. Sin embargo, Red Bull tenía otros planes. Su monoplaza se notaba muy rápido y versátil, y los austríacos le hicieron beber de su medicina a los alemanes, utilizando la misma táctica de la carrera de Barcelona. La parada extra de Verstappen llevó a superar a siete veces campeón sobre el final. Un golpe mayor ocurrió en las dos carreras en Austria. Mientras Mercedes intentaba entender que había salido mal en Bon Ricard, Red Bull volvió a atacar. Con una envidiable velocidad en recta, el equipo local ganó las dos carreras en casa. Hamilton consiguió un podio, pero veía cómo su diferencia con Max aumentaba hasta unos increíbles 32 puntos en el campeonato. El escenario era desolador para Mercedes, que veía con sus propios ojos el resultado de la decisión de dejar de desarrollar el auto actual para centrarse en el proyecto 2022. El GP de Gran Bretaña adquirió una enorme importancia porque era límite para que Mercedes volviera a estar en la lucha así que se pensó en un gran paquete de autorizaciones para la casa de Hamilton El modelo llegó con un piso rediseñado y nuevos bargeports La idea era mejorar el paso del flujo de aire y ofrecer un equilibrio entre la carga aerodinámica y la velocidad en recta La fecha británica también supuso el debut del formato de carrera clasificatoria para formar la parrilla de gran premio Lewis brilló en la quali pero no pudo con una mejor largada de Verstappen en el sprint y así se tornó en el poleman del domingo en la carrera el escenario fue bastante diferente los dos rivales comenzaron la carrera con mucha acción compartiendo curvas y luchando codo a codo durante gran parte de la primera vuelta eso fue hasta llegar hasta la famosa curva Cops, cuando Hamilton intentó superar al holandés la lucha era tan intensa, que un toque fue inevitable. La peor parte se la llevó Max, que hizo un trompo y golpeó fuertemente contra la barrera de neumáticos. Lewis fue declarado culpable del incidente y recibió una penalización de 10, de 10 segundos más allá de las quejas de Red Bull por considerarla insuficiente por sus consecuencias. A pesar de la sanción, el británico se recuperó para ganar y lo celebró con la misma intensidad lo que generó críticas de los adversarios porque su rival seguía en el hospital cabe mencionar que Lewis preguntó al menos dos veces por la situación de su oponente estaba bien la disputa llegó a un punto álgido cuando los austríacos decidieron presentar una solicitud de revisión de la estación a Hamilton Red Bull intentó convencer a los comisarios recreando la escena del accidente pero no funcionó la FIA mantuvo lo que se había definido dos semanas antes Mientras la situación de Red Bull se complicaba, Hamilton hizo la poli y ganó en un valor-ring, solo que, como viene ocurriendo en 2021, nada está manifiesto. La lluvia que encharcó la pista junto antes de la largada provocó un caos en la frenada de la curva 1. Bottas cometió un error, embistió por detrás a Lando Norris, que a su vez golpeó a Verstappen. El finlandés aún tuvo tiempo de chocar a Sergio Pérez, arruinando definitivamente a su Red Bull. El drama de esta primera vuelta no hizo más que empeorar las ya terribles relaciones entre los dos aspirantes al título y a sus jefes. El accidente dejó al holandés con medio auto. Lewis pudo seguir adelante, pero luego protagonizó una de las escenas más surrealistas de la historia de la Fórmula 1. Tras la bandera roja, todos decidieron cambiar sus neumáticos antes de la reanudación, excepto Hamilton, que se encontró solo en la grilla y con los compuestos de lluvia cuando la pista ya estaba seca este error dejó al piloto británico en el último lugar después de cinco vueltas pero Mercedes se redimió con una gran estrategia y permitió que el británico se recuperara una vez más Lewis no ganó pero brilló en una lucha de rueda con Fernando Alonso e incluso subió al podio para la desesperación de sus rivales el tercer puesto que se convirtió en segundo con la exclusión de Sebastián Vettel fue suficiente para que Lewis Hamilton volviera a situarse como líder en el campeonato y ahora a sus vacaciones la disfruta con el sabor de la victoria. Toda la cobertura de la Fórmula 1 y de las demás categorías está en gran premio. Te invitamos a seguir nuestro canal con un clic en la campanita para activar las notificaciones y dar un like en este video. Queremos tu opinión en los comentarios. ¿Mercedes es el equipo favorito en 2021 de los dos mundiales? Hasta la próxima.